Así que este es el nuevo diseño de Taimeus, oh, será un logro bastante intrigante dentro de 20 años, y quizás podríamos registrarlo en el libro de cross. ¡Creación! Desde la nada siempre resurgirá una nueva vida. ¡Ah! ¡Aquí vamos. <tose> RENACIMIENTO El universo, la esencia del todo, viento, tierra, agua y fuego, los cuatro elementos que rigen la vida. Tiempo y espacio, lo desconocido que nos mantiene vivos. Polvo, el punto donde se genera toda la vida. Todo forma parte de la creación tan esencial y desconocida. ¡Ah! ¡Ah! Creación. ¿Eh? No, no la bomba no. ¡Ah!